Amor eterno del Padre y del Hijo, enséñame algo del amor con que encendiste el alma de María para ser tu esposa y madre de Jesús. La Anunciación del Ángel a Nuestra Señora, la exquisita solicitud de María por visitar y servir a su prima Isabel, y el inspirado himno de alabanza al Todopoderoso en el Magnificat, el gozo inefable al nacer el niño divino en el establo de Belén son las manifestaciones externas del fuego ardiente de su amor, lo mismo que el gozo en la difícil obediencia cuando la huida a Egipto, el hallazgo del niño en el templo y toda su vida de oración y de entrega a Nazaret, su presencia real pero oculta durante la vida pública de Jesús, encerrada entre dos paréntesis que nos narra el Evangelio, las bodas de Caná y su permanencia al pie de la cruz, son el índice de su inigualable fidelidad a su divina misión y del amor soberano que solo pueden dar su corazón. Oh María, alcánzame la gracia de amar a Jesús como tú, con obras más que con palabras, ayudando a mis hermanos y viviendo con paz mi cruz, único camino para poder llegar a la Patria Celestial. Amén. Gozos a María Santificadora Madre Santa de Jesús, de su fulgor suave aurora, constituida en la Cruz Virgen Santificadora. Aplastaste con tu Hijo al enemigo infernal,